Lorena Rojas, con quien vamos a hablar acerca de las acciones que se van a tomar ante la alerta de las nuevas... ...de un virus. ¿Cuáles son las acciones acá en Quevedo, concejal? Muchísimas gracias a todos, un abrazo inmenso a toda mi gente linda de Quevedo. Como ustedes saben, el CUE cantonal... Eh, bueno, se tuvo tuvo una reunión eh, la semana pasada virtual en donde prácticamente el primer tema fue el reporte del Ministerio de Salud Pública. Siempre ellos son los que lideran la mesa técnica número dos y son los que dan el reporte para nosotros poder tomar las acciones necesarias. Entre esas, obviamente, eh, se hizo un análisis que todavía no estábamos en tema emergente, así que tenemos que esperar que finalice esta semana es decir, hasta el día de mañana donde se cierra el, el, la información semanal y la próxima semana se hará ya la reunión del COE cantonal en donde el Ministerio de Salud Pública ya dará su informe si es que estamos o no estamos en alerta en este momento. Hasta la semana pasada no estábamos en alerta, tendríamos que esperar la próxima semana para nosotros poder hacer una reunión del COE cantonal para ver cómo eh, se ha incrementado el tema de contagios de COVID. sé que... Incluso un dólar para niños, un dólar para niñas un dólar para adultos si aprovecha lo que estamos en hoy día pago un dólar si, si, si, si por caja, señor, si, quieren por caja aquí en el carrito regalado, aquí está la caja de su cuenta, macarilla macarilla quirúrgica, un dólar la fruta, un dólar la fruta de niña un dólar la fruta de adulto un dólar la fruta para niños, un niños aprovecha pasada. Aquí están las mascarillas quirúrgicas, las que no se arrancan, las de cuatro capas. Aquí está, amigo, pida por caja, aquí está la caja de mascarillas quirúrgicas, las que no se arrancan, las de cuatro capas, de la selecita, Aquí está la mascarilla quirúrgica, aprovechando, es que estamos de pasada que Tenemos que tener conciencia de cuidado. Recordemos que eh, dentro de las unidades educativas también se está haciendo en conjunto con el Ministerio de Salud Pública un cronograma de trabajo que han vinculado tanto el Ministerio de Salud Pública como el Mineduc para hacer el cronograma de vacunas, del refuerzo de la vacuna, tanto de la segunda de la tercera dosis y la recomendación a la ciudadanía, por favor vacunarse. Eh, si bien es cierto, tenemos, eh, tenemos todavía un déficit en tema de la segunda dosis y lo que yo siempre he venido diciendo, una es ninguna. Necesitamos vacunarnos la segunda dosis y para algunos eh, empezar ya con el tema de la tercera y la cuarta dosis. Se recomienda especialmente a las personas que tienen enfermedades, enfermedades catastróficas, adultas mayores y aquellas personas que creen que tienen algún, algún tema de alergias, eh, empezaría con la cuarta dosis considerando que en este momento también estamos con el tema de la influenza y eso ayuda a que disminuya las defensas en el cuerpo y obviamente soamos más receptivos al tema de eh, adquirir algún otro tipo de virus o bacterias, en este caso el COVID-19. De acuerdo a la información que usted nos proporciona, del tanto por ciento, del 100% de los quevedeños, ¿cuántos están vacunados ya? Eh, sí tengo este, sí tengo ese dato, ahorita no lo tengo en la memoria, pero yo le puedo, yo le puedo pasar eh, la, el, el tema exacto de cuántos tienen la primera dosis, la segunda y la tercera dosis, y obviamente la cuarta dosis está solamente alrededor del 12% de la ciudadanía, entonces sí es preocupante eh, este tema. Eh, la recomendación es que nos vayamos, por favor, a, a vacunar en el Ministerio de Salud Pública, incluso hemos eh, solicitado hacer brigadas ya en territorio, si la ciudad no quiere venir para nosotros ir. Eh, me han llamado eh, algunos líderes barriales, e indicando que por favor les ayudamos con el tema de las brigadas de vacuna, entonces vamos nosotros a habilitar algunos, alguna tiene el ministerio la la, la, el, la clínica móvil, con esa clínica móvil vamos a, a movilizarnos para poder de alguna u otra manera poder contrarrestar esta esta nueva eh, ola que se viene del tema de contagio de COVID. Y obviamente lo único que nos puede a nosotros proteger es eh, todos los protocolos de bioseguridad que ya todos conocemos que es decisión personal de cada uno, por eso se está exigiendo incluso para el ingreso de los comercios eh, a los shoppings y a otras instituciones que las personas presenten el carnet. Eso es eso es eh, obligatorio ya que está dentro de las eh, recomendaciones que nosotros hemos dado aquí en el COE cantonal, no pueden ingresar las personas a ninguna institución pública o privada de sin presentar el carné de vacuna. Entonces es importante aquellas instituciones que atienden al cliente que soliciten el carné de vacuna y con eso nosotros incentivamos a la ciudadanía para que adquieran eh, la, la siguiente dosis que les faltan y así de una u otra manera minimizar el ataque del COVID-19, que no queremos de ninguna manera que esto se extienda. Gracias, concejal. Recordarles, amigos, que la Organización Mundial de la Salud ya ha levantado la alerta por los nuevos contagios de COVID-19. Eh, de acuerdo a...